Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Esta semana la Secretaría de Agricultura reportó que con casi 4 millones de aves sacrificadas en México por influenza aviar H5N1, 17 granjas afectadas y el inicio de la aplicación de 41 millones de dosis vacunales, el dispositivo Dinesa para contar con recursos materiales y humanos se extenderá por seis meses más. En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 H5N1 en Estados Unidos, además de ser el país más afectado no solamente en la región, sino a nivel global. Se reportó el primer caso de una persona contagiada. Organismos internacionales, entre los que destaca la FAO, la OMS, la ONU y la Organización Mundial de Salud Animal, anunciaron una alianza para buscar eliminar el uso de los antibióticos como promotores de crecimiento en el sector pecuario. El consultor avícola Paul Ajo detalló el en un webinario organizado por el YUSAPEC que la avicultura global apenas crecerá este año 0.5%, una baja significativa luego del 2% sostenido que se mantenía hasta 2020. Recomendó a los empresarios y avicultores rezar ante un escenario de incertidumbre. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.